Bueno, si a ustedes les ha sorprendido el resultado de estas elecciones generales del 26 de junio, a nosotros también. Lógicamente, estábamos siguiendo con mucha atención con ustedes el resultado de esta noche electoral y comparándolo con las fracasadas encuestas que hablaban, en primer lugar, de un descenso del Partido Popular, leve pero descenso, hablaban de un sorpaso de Podemos sobre el Partido Socialista y nada de eso se ha producido. Sin embargo, eh, lo que se ha producido, contrariamente, es un éxito. ...absolutamente eh, indiscutible del Partido Popular... ...que ha incrementado su representación parlamentaria en 14 diputados... ...y de luego un batacazo importante del Partido Socialista... ...y una frustración tremenda de la opción de Podemos... ...de sobrepasar a los socialistas y convertirse... ...en referencia de la izquierda en las Cortes Generales del Estado. En cuanto a Canarias, y hablaremos inmediatamente de esto... Eh, ...no pierdan de vista la inestabilidad que se puede generar a partir de allá. ...en el pacto de gobierno entre la Coalición Canaria y el Partido Socialista ⁇ al convertirse en la única diputada de, de coalición canaria, Ana Oramas, que ha salido reelegida en esta convocatoria, en un voto particularmente interesante para que el Partido Popular alcance los ansiados 176 diputados que le puedan permitir a Mariano Rajoy renovar al frente de la Moncloa. Pero vayamos por partes. Estamos con Luis Martín, compañero periodista. Buenas noches, Luis. Vamos a ir por partes, analizando primero eh, esos resultados nacionales. Tú que eres experto en política internacional y en política económica, los últimos acontecimientos relacionados al Brexit, a la salida del Reino Unido eh, tras ese referéndum de la Unión Europea, ¿crees que esa mm, situación de incertidumbre y de cierto temor económico puede haber influido en que los votantes eh, de centro derecha hayan vuelto a regalar en el Partido Popular? Sin duda, eh, va a ser una de las claves determinantes en el análisis postelectoral. Post eh, hay que tener en cuenta que tras esta última semana donde han salido todos esos escándalos de las clavacas del Estado, y demás corruptelas del Partido Popular, eh, Brexit ha opacado todos esos titulares, eh, la campaña de Venezuela se difuminó con Grecia, eh, hablando en clave europea a Podemos, a Izquierda Unida, a Podemos, a Unidos Podemos, les ha faltado articular un mensaje mmm, sobre Europa, un mensaje que viene siendo ausente desde las últimas elecciones y que además <coughs> a esto eh, en esto in incide el hecho que el establishment, el, part el Partido Popular, el Partido Socialista, ...han abrazado muy bien eh, la idea de que el europeísmo, la salvaguarda de la Unión Monetaria... ...está en sus manos y que todo lo demás son experimentos, son radicales... ...y bien, eh, estoy convencido de que esa es una de las claves a tener en cuenta. Pero eh, eh, hablas también en, en, en tus conversaciones con nosotros de la ausencia de un discurso... Eh, ...constructivo de sí. Podemos y de... Y de la, bueno, de unidos Podemos eh, respecto a Europa. ¿Crees realmente que al ciudadano español le estaba preocupando en esos momentos... ...más Europa que las incertidumbres eh, internas? Um, yo creo que sí, en primer lugar porque si bien la, la incipiente recuperación económica... ...nos mantiene en la precariedad y al tenor de, como decía antes... ...los problemas de corrupción y las cloacas del Estado... ...es evidente que el miedo de una recaída económica... ...o de la incertidumbre de una mm, confluencia, una coalición que nunca ha gobernado y cuyo mensaje una vez más es, cuando menos ambiguo, acerca de lo que va a ser el día siguiente en Bruselas, una Bruselas que, ojo, nos está esperando ahora, está esperando a ver sí. si sí que no hay ambigüedad. Ahí no la hay. Es pues quiero decir, el presidente que gobierne, que probablemente sea Mariano Rajoy, a partir de allá se va a someter a un severo recorte por parte de la Unión Europea, con un déficit disparado, con una deuda pública disparada, con una amenaza de sanciones por parte de la Unión Europea. Sí. Ahí sí que una no incertidumbre. Sin embargo, los ciudadanos, sabiendo que va a haber recortes con Mariano Rajoy lo han preferido. En los últimos años los ciudadanos españoles hemos aprendido lo que es la prima de riesgo y han sabido capitalizar muy bien en el, en, en el Partido Popular el hecho de la posible subida y la vuelta a la incertidumbre y a la locura de, de aquel verano de los 600 puntos, eso por un lado. Y por otro lado no debemos dejar pasar que desde Bruselas también se han enviado mensajes que Bruselas de alguna forma una, bueno poco elegante ha intervenido en la política nacional diciendo que esperan que sea un partido fiable el que gobierne por tanto eh, insisto es una clave a tener en cuenta y que podemos deberá de verdad, tener en cuenta en su trabajo en oposición para finalmente poder construir ese relato de una europa distinta de, de, de, de, de salir de las fórmulas que nos han llevado a esta situación pero sin duda constructiva de lo contrario marino rajoy repite a menudo que la mejor fórmula es la que se aplica en otros países que gobiernan, donde gobiernan, en otros países europeos, donde gobiernan las dos fuerzas mayoritarias, que son la izquierda y la derecha, los conservadores y los socialdemócratas. ¿Crees que, crees que un gobierno así facilitaría para España las cosas en la Unión Europea? Dependamos de lo que eh, queramos entender por facilitar. Si se trata de ir a Europa a hacer lo mismo, yo, en lo personal, creo que no. Eh, se habla mucho de que la... Si analizamos la, la propuesta, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista para Europa, es la siguiente. Vamos a ir a Europa a pedir perdón por no haber cumplido nuestros objetivos de déficit, a pedir que no se nos castigue y a pedir que se nos permita seguir incumpliendo otro año más. Podemos no ha sabido capitalizar esa, esa fórmula, esa oferta, esa promesa, diciendo, no, nosotros vamos a ir a Europa, a pedir que se cambien las reglas. Eh, y sí, evidentemente ha calado. Somos miembros de un club, hay que, hay que, hay que, hay que seguir las normas de ese club. Um, hay trabajo por hacer y, sobre todo, de concientizar a los españoles de que esta fórmula de ir a pedir perdón y pedir que nos sigan um, permitiendo incluir el déficit, no es la fórmula para salir adelante, pero les queda camino. ¿Crees que se ha derechizado Canarias con, este, con estas elecciones? Pensemos que ha subido un diputado, Canarias, al marcharse Soria, eh, gana el Partido Popular un diputado ...concretamente por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, eh, pues a costa del Partido Socialista Ahí la lectura que yo veo en la distancia es... ...que más que una victoria o una subida de los conservadores... ...es un fracaso por parte de la izquierda... ...no ha sabido conectar eh, de, de la forma que todos esperábamos... Eh, ...por tanto eh, falta ver cómo queda al final todo el, el panorama... ...ya distribuido de votos... ...pero sin duda los socialistas tendrían que estar muy preocupados. Bueno, es absolutamente relevante que el número 2 del Partido Socialista... ...por Santa Cruz de Tenerife, Francisco Hernández Espínola haya perdido su escaño en estas votaciones en beneficio de la número uno de, de, perdón, de la candidatura del Partido Popular que crece en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y coloca nuevamente refuerza el liderazgo del Partido Popular en las Islas Canarias justo cuando José Manuel Soria ha desaparecido del panorama ni siquiera ha venido a votar en estas elecciones probablemente lo haya hecho por correo se encuentra como ustedes saben en Estados Unidos pero más allá de las anécdotas que puede Derivarse de este resultado electoral en Canarias... ...lo que parece evidente es que la, la primera víctima... ...de este resultado electoral nacional trasladado a Canarias... ...es la ruptura del pacto, la, la previsible ruptura... ...vamos a dejarlo ahí de momento... ...del pacto entre Coalición Canaria y el Partido Socialista... ...que se venía sosteniendo con verguillas, alambre... ...en la península, verguillas aquí... Eh, ...de un tiempo a esta parte... Eh, nada mejor para Coalición canaria que estaba deteriorándose a un ritmo frenético que tener una diputada de Madrid como Ana Oramás que pueda convertirse en un elemento aglutinador de una nueva mayoría en torno a Mariano Rajoy que a su vez se traduzca aquí en Canarias en una nueva mayoría en la que se desplazaría al Partido Socialista para de entrada en el gobierno al Partido Popular y a los gomeros de Casimiro Curbelo de la agrupación socialista gomera todo se andará, es probable que esto tenga algunas dificultades derivadas básicamente de la oposición que a este pacto de derechas eh... Pues, ...pues muestre la gente de Coalición Canaria de Fuerteventura con Mario Cabrera al frente... ...pero es el sueño que venían anhelando en Coalición Canaria hace un tiempo... ...que era de romper con el PSOE y abrazarse al PP. Un gobierno en España, el Partido Popular, reforzado con estos nuevos 14 diputados... ...más el voto que puede ser eh, absolutamente determinante de Ana más ...pues puede conducir a esta situación. Esto es lo que ha dado a decir sí esta noche electoral. De momento, todo se andará... Eh, seguiremos informándoles desde Canarias ahora, desde la redacción de Canarias Ahora que sigue eh, trabajando en, en los resultados de estas elecciones. Buenas noches. Buenas noches.